Qué bien, qué bien, señores, retornamos aquí a los osobrosos. Recuerde seguirnos en Instagram como telenor, arroba telenor y en las redes sociales, YouTube, suscríbanse, activen la campanita de notificación, comente todos esto, estos comentarios que nosotros eh, hacemos aquí, comente lo que usted opina, denle like, ese tipo de cosas. Ahí Telenor con deo en la, en, la, en la web, ¿verdad? Y hoy celebrando el, eh, aquí el Día de la Madre, hoy viernes, un fin de semana muy cargado. Recuerde regalarle bonito a la mamá, ¿eh? Sí, Matías. ¿Eh? Que sonó mucho aquí en San Francisco, en la discoteca de luz, ¿te acuerdas, Papi Juan? Tía. y Matías, señores, ustedes piensan que nosotros estamos desde ahora en él. Y la gente que llame y dedique canciones, la gente puede llamar para que dedique canciones. Vamos. ¿Eh? La gente bueno, que, llame, que, la, que, la que nos llama, que nos siga llamando para, ahí, felicitar, para felicitar, para felicitar a, madre, a la madre. Para felicitar a la madre. Sí, y para y, a, a, a debatir ahorita un tema ahorita okay, sobre el Día de la sí, madre. madre Felicidades a mi mamá, ya. Yeah! <risa> Acredítame, madre mía. Tenía más fuerte, se Oye, ¿no saben de eso? Señores, los urbanos hacen campaña uh -huh. de vacunación los urbanos hacen campaña de, hacen una campaña de vacunación recordemos que es, hay que vacunarse y luego y quienes más para proponer este tipo de, de, de evento de vacunación que los urbanos son las personas que están en el ámbito de así las es sociales. estimado ellos lizardo entonces el exponente de música urbana eh, Aderly Ramírez Oviedo, ese es Rochi Rd, RD. Y el productor, de Santiago, eh, el productor de radio Santiago Matías Alofoque, forman parte de la iniciativa del gobierno para motivar a los jóvenes a vacunarse contra el COVID-19. A la campaña se han sumado también, hasta ahora, ahí vimos a Boluba, a Boluba Family. Boluba. Ajá, oye. <ríe> y a Honguito Guá, la sensación de esta, de esta última semana en, la, en el mundo urbano dominicano. La decisión de tomar a Rochi como figura para enviar el mensaje de la vacuna contra el COVID ha recibido opiniones encontradas por parte de los usuarios. Ahí vimos a Rochi, ahí estamos viendo a un guito Ua. Y anteriormente, Santiago Matías puso a disposición del gobierno y del presidente de la República, Luis Abinader, sus plataformas digitales para la difusión de una campaña en aras de incentivar a la juventud a vacunarse contra el COVID-19. Ahí tenemos a Santiago Matías. Qué bien, sí, que, que, tomen esa iniciativa de poner estos jóvenes artistas, que son muy influ son muy influyentes en la, en la juventud, la gente le hace más caso a ellos, sí. y ese tipo de cosas. Y qué bueno que ellos, aparte de que se vacunen, que nada más no lo digan de boca, que se vacunen también. Eh, exhorten a la, a, la, a, la a la juventud y al pueblo dominicano a que se vacunen tanto Rochi, que fue una buena elección el mismo Santiago Matías, el mismo Honguito, que ahí tú ves que lo musical queda en un lado, tú me entiendes y ya lo que tiene que ver es que con este tipo de cosas entra en otras aguas y, y ahí se ve no, que música también es los, los influencers tipo de Jada hey Boy Ramsey y también Rosemary tienen la campaña que es Hazme el Coro, que también sí. se lo ha compartido que es para ellos mismo para vacunarse que antes la gente no encontraba sentido, porque ahí empezó fue un chico X en la, calle, en la carretera de Santo Domingo, que hazme el coro. Y la gente, pero ajá, ja, ¿qué, qué coro. Entonces, eso fue una iniciativa de la Cervecería Nacional okay. a todos los influencers para que lo hicieran dentro de ella. Incluso ese que hice, que es, Hazme el Coro, que se lo primero, salió en el video de Carol G. No, ok. Eh, una pregunta para ustedes dos: primero para ti, Camila, y después mm. para Angel y Sal. Enfócame a ella, por favor. Un Enfócame. ¿Te vacunaste? Sí. ¿Las dos? Sí. ¿Dónde está la tarjeta? En allá en mi costa. No, eso tiene que cargar ahí porque hay, a él porque sí, eh, hay lugares que la van a pedir. Si te vacunas. Ahora enfócame aquí, de este lado. No, eso lo hablamos la otra semana. <risa> <risa> ah, lo hablamos <risa> este <en risa> <tu risa> día, día. <risa> <espérate. risa> yo le dije a ustedes que la otra semana yo me voy a vacunar. Porque tengo unos compromisos en estos días y no veo ahora y de aquí. De son aquí. cinco minutos, te vacunarse. Tengo unos y compromisos. No, no, aquí no, voy no, a salir no, corriendo no. y dije que ya en la otra semana <risa> voy a sacar mi día. <risa> para, para pasar Por eso acá. le dije no, no, Él me no, no, va a porque, tenía porque tiene su sus no, no, ahí. ¿verdad? Yo me vacuné porque yo fui una de las personas que cuando nadie podía salir yo andaba en la calle. Eso es verdad. Mírenlo ahí. Entonces usted tiene, para que esto se sí acabe, vacunarse. El lunes yo vengo vacunado ¿Eh? Vacuna ya. TRD. <risa> Una vacuna campaña. TRD. Eso da vergüenza que el gobierno tenga usted que, que cuidarlo tanto. ¿Eh? Este muchacho, ¿eh? un gordito como es bonito, Dios lo bendiga, tiene que vacunarse. <risa> el lunes vengo vacunado, <risa> que ahora estoy trabajando. Voy el ahora de aquí a hacerla, que ando hasta con a, el sentido de todo. El lunes tinta. vengo vacunado aquí, okay. eh, porque Atención. voy para allá. Si la no, primera, la primera. Si no viene vacunado el lunes, te vamos a dar candela. <risa> y te vamos, eso grabar no y te que... vamos a grabar esto, vamos Mire, señores, ah, no, la todo. vacuna eso es fácil, usted va y se vacuna, eh, si le da una fiebrecita, cualquier cosa, es de su cuerpo, depende de la defensa, como usted Exactamente. la tenga. Eh, yo creo que hay que traer a alguien el lunes que hable de eso. <risa> un experto, un experto. <risa> un experto en <risa> vacunas, una en en enfermera vacuna. o algo. Sí. El lunes, para que nos hable de los efectos de la vacuna, porque no podemos hablar los locos que oriente? De la campaña, sí. Entonces, ¿estamos ready con eso? <risa> ¡Ay, grande! <risa> este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, ah, ok, ok, está bien. Ahorita hablamos eso y esperemos en Dios. Mira, no faltan tantos mayores, yo creo, para vacunarse. No. Entonces, busque a su abuelita, no, no. busca a su abuelita, no, no. vacunarse para que todo salga bien y estemos completos y, y quiten los 45 días que ponen a cada rato. Ya lo saben. ¿Eh? Por no favor, si vamos a morar, vamos a morar. Por favor, que familia se vacune el lunes. Ah, pero yo no nada y también la población que no se ha vacunado, yo me voy a vacunar el Están lunes. vacunado todo aquí si vacuna. mañana me, si Menos mañana, viragona. si mañana está abierto pues voy mañana a vacunar Estás atento man. a mis redes ah, para ahora es mañana, no, mañana eso, es Mira, a mis redes para que vea una si noticia sobre la, abierto, vacunas, para que... con ah, con la vacuna Mañana está abierto eso está abierto hasta los domingos hasta las dos claro, no hasta las 12. No pues no mañana me voy a vacunar mañana ¿eh? que mañana es el fin de semana dime tú qué hiciste yo no veo tranquilo yo soy un chamaquito tranquilo. <risa> ah, ya sabe la Le momera. tengo una propuesta. Ajá. Dígame. A familia. a, a, a, ah, a ti. Así ¿Qué mismo. ¿Qué pasó? Si se vacuna, te diré un secreto de Camila. ¿Sí? ¡Ay! ay! <risa> se vacunó. Se vacunó ya. <risa> ahorita <risa> mismo se vacuna. Pero el secreto no se dicen, amable. ¿Eh? <risa> oh. secreto es un secreto y Pero se lo espérate, dice. Espérate, el secreto es el famoso vivieron lo dice cada rato. Y se, se, se lo dice a todo el mundo. Y él es un secreto. Así Pero que tú minia, no sabes si nada más no lo sabemos Amable y yo. Por hoy me lo va a decir, ya no, ya habló. Y está grabado uno. Está grabado, Michael, que goy de eso. ¿Cuál es el interés de saber que... lo digo tranquilo. yo, Amable Fils, producido Vamos sí. a pasar a otro tema.